En los últimos días hemos vivido una situación realmente trágica, aberrante en nuestra sociedad, ha sido testigo de, de lamentablemente una noticia que, que a todos nos impactó, que fue lo ocurrido en, en Nueva Palmira, estos muchachos que mataron a palos a, a una perra. Eh, la situación trágica que ha recorrido las redes sociales y que se conoció. ...por la, la subida de un video a YouTube, eh, lamentablemente no es un hecho aislado. Si bien no teníamos noticias de situaciones tan crueles y tan sádicas, sí sabemos, nos consta de que a diario hay muchos animales que son maltratados. En nuestro país existe la ley 18.471, la ley de bienestar animal que eh, de alguna manera le ha dado un marco jurídico moderno a lo que es el relacionamiento con los animales. Prácticamente desde que asumí en febrero de 2010, comencé a trabajar para eh, tratar de mejorar esa ley. Nos empezamos a vincular con la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, que funciona en el Ministerio de Educación y Cultura, que creó la propia ley, y eh, con eh, personas... Eh, que trabajan con las protectoras de, de animales. De esa manera eh, fui interiorizándome en el tema y tratando de aportar un granito de arena del Poder Legislativo para mejorar la eh, situación de los animales y el bienestar animal y de mejorar esa ley que es del año 2009 que todavía no está reglamentada. De esa manera entonces le eh, solicité una entrevista al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich para hablarles sobre el tema, para ofrecer mi colaboración desde, desde mi lugar, para mejorar la, la ley. Y en septiembre de, de este año presenté un proyecto de ley para mejorar lo que es el, eh, el bienestar de los animales. También le pedí en esa entrevista a Erlich que le pase recursos a la Comisión Neuronaria de Bienestar Animal, que no los tiene, y que reglamente la ley. Si bien la falta de reglamentación no es una excusa para que la ley no se aplique, por supuesto que la falta de reglamentación condiciona el trabajo de la Comisión Honoraria de Ministerio del Animal, pero también la aplicación de la propia ley. También en ese proyecto de ley ajustamos algunas cosas como la situación que se da con quienes se van a mudar a un edificio y tienen que deshacerse obligatoriamente de su mascota porque el edificio no le permiten tener eh, una mascota por una cuestión de reglamento de copropiedad o por una asamblea de copropietarios. Entendemos que eso no debe ser así, porque quien está obligado a abandonar una mascota para jugarse en un determinado lugar, lo están obligando a violar la ley y no parece que sea lo que corresponde, mucho menos que un reglamento esté, que está por abajo de la ley, que esté haciendo que la gente la viola en la ley. Tampoco que una asamblea de copropietarios pase por encima de la ley. Eso es una de las, de las cuestiones que planteamos en el proyecto, amén de otras que entendemos que en las decisiones departamentos tienen que haber comisiones departamentales de bienestar animal para trabajar eh, fuertemente en esta, en esta problemática. Este hecho que señalaba de Nueva Palmira, lo que ha, me parece demostrado es que el tema de los animales tiene que estar en la agenda pública. Lo decíamos el año pasado cuando también eh, hice uso de la palabra en la Cámara, comentando que el año pasado adherí a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales eh, a través de la organización WISPA para que eh, bueno, Uruguay se integre a esa declaración y que pueda ejercer influencia en Naciones Unidas para que sea de, de, de, reconocido como un derecho universal el bienestar de los animales. También cuando hablamos el 4 de octubre, el Día de los Animales, en, en la Cámara reclamábamos que en la agenda política esté este tema. Bueno, este hecho desgraciado, aberrante, lamentable, puede hacer que instalemos este tema en la agenda, puede hacer que se tome la conciencia que debe tomar. Porque hemos visto actores del gobierno, que se han manifestado a favor de, eh, bueno, de que estas cosas no sucedan. De esa manera entendemos que hay responsabilidades de los poderes, hay responsabilidad del poder ejecutivo de reglamentar la ley de bienestar animal y de dotar de recursos para que se pueda trabajar y aplicar la ley. Hay del poder judicial que tiene que restablecer juzgados de faltas que atienden las causas de eh, maltrato animal y hay responsabilidad del Poder Legislativo los legisladores también tenemos responsabilidad de votar los proyectos de ley que están en el Parlamento que procuran mejorar la ley de bienestar animal y también un proyecto que vamos a presentar y quiero hacer este anuncio eh, nuestro objetivo es, antes de que termine este mes de noviembre, un proyecto de ley para que se penalice para que se penalice el maltrato animal que sea un delito al igual que el maltrato a una persona, que sea un delito y que tanto para mayores como para menores se aplique. Porque hemos estudiado mucho el tema, hemos investigado mucho y vemos que además está directamente relacionada la violencia contra los animales, está directamente relacionada con la violencia con las personas. Puede ser que hay gente que maltrate a los animales y que no se convierta en un asesino, pero si es un asesino, seguramente fue una persona que maltrató animales. Entonces, es muy importante que trabajemos en esto, es muy importante que retomemos este tema, que lo instalemos en la agenda pública y que el sistema de buenas respuestas que tenemos que dar. Muchas gracias.